La infartante nueva novia de Chano. Se trata de Elena Roca, es periodista y rompió el silencio con Crónica H de respecto a su relación con el Tano. Los detalles, en la nota. Elena Roca una bomba jujeña. Licenciada en comunicación periodística de la UCA modelo. Ganó el Miss Universo en el año 2016 y ahora, es la actual pareja del Chano Charpentier, el vocalista del grupo musical Tam Dionica. Nosotros tenemos amigos en común, nos conocernos hace mucho. Me conoció así y me convocó para hacer el videoclip Nistome Etiu que lo filmó en Purmamarca y quería a la reina de Juju y me dijo, yo tenía varios compromisos en ese momento y no pude. Yo estaba trabajando en La Nación Más, el canal del diario, y luego la vida nos volvió a encontrar y nos enamoramos, comenzó su relato la joven Elena Roca que conquistó al cantante? Yo para ese momento ya había cortado con mi ex, relación de años. Estuve cinco meses sola y ahí nos conocimos con Chano. Este año nos reencontramos en el carnaval de Jujuy y la vida nos cruzó mucho y nos enamoramos de nuevo. Estamos súper bien, manifestó la rubia y agregó. Yo le salvé la vida, el toco fondo, estaba muy mal y yo le dije que se tenía que rodear de gente buena y alejarse de lo tóxico, yo soy súper sana y lo ayudé. Además, al ser consultada sobre si siente que el chano le compuso algún tema, Roca lanzó. No sé, pero creo que sí. Igualmente nunca me lo dijo, él es muy romántico y poético, pero nunca me lo aclaró. La periodista asegura que se llaman de amor, gordo y gorda y con un dejo de vergüenza confesó que le dice Chanto. ¡Que viva el amor!. Mira.